La herramienta hueco permite la separación entre objetos y está presente desde la versión CS5 en InDesign. Para seleccionar esta herramienta presionaremos la tecla U en el teclado o de manera directa clic en la barra de herramientas. Ahora algo muy importante está ocurriendo es que sale ese círculo con ese signo de provisión. ¿Qué es lo que está esperando esta herramienta? Just justamente eso, encontrar un hueco o una separación para con clic y arrastrar empezar a trabajar sobre el documento. Voy a poner control Z ahora si presionamos la tecla de shift clic y arrastrar va a trabajar de manera directa sobre un objeto control z si presionamos la tecla de alt clic y arrastrar tranquilamente va a flotar todo ese contenido ahora la ventaja es que me está conservando la distancia entre imagen y texto control z y el último atajo teclado es presionar la tecla de control clic y arrastrar ¿Qué es lo que está haciendo me está dejando un hueco bastante grande o está separando entre la imagen y el texto esta herramienta ha sido creada para ahorrar tiempo en maquetación digital. Déjanos tu comentario, suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.